con ustedes en Tocando el Fondo, vamos inmediatamente a proceder a saludar a todas las personas que están en sintonía desde el inicio del espacio a través de nuestro Facebook, estamos transmitiendo en vivo por nuestro Facebook también y eh, a todas las personas que, que den sus comentarios, agradecer a Carmen Aquino, eh, de los Estados Unidos, dice buenas noches, feliz Navidad para ti los tuyos. Ariela Torres, desde Valverde Majo dice hola, buenas noches, fructán, Buenas noches, bendiciones. dice Bellaco Alvarado, buenas noches, Pitágora. Lilia Reyes Silverio, buenas noches, bendiciones junto a ti y a toda tu familia. Juana Calderón dice: buenas noches, amigo Pitágoras, Dios lo bendiga. Hoy, parece que el pececito se olvidó hoy muy entretenido el director con todas las informaciones que tenemos en las redes. Dice Lilia Reyes Silverio, buenas noches, bendiciones junto a su familia. Julius Caño buenas noches, la Grey Castaño desde Moca, dice buenas noches, bendiciones para ti. Ana de los Santos, la esposa pues de nuestra, nuestro gran amigo, el maratonista Ramón Polanco. Ana de los Santos, bendiciones. Cabrera en sintonía con el programa. Muchas gracias por el favor de su atención. Como decía, siempre iba a sacar las informaciones más precisas. Las informaciones. Dame paciencia, Eva. Las informaciones eh, que nos dan en los comentarios. Lo más destacado, ya yo entendí porque qué es como un, un látigo, un fuerte, y entró a fuetazo, lo estaba en el templo, lo entendí. Con el permiso de ustedes, me hacía falta que se siente. A disfrutarlo en el poco o mucho tiempo que pueda quedarnos por acá. Bueno, pues gracias a Noel Camacho. Mi amigo Carlos Manuel Sierra, desde Canadá, viendo el programa, me dice, excelente, nos saluda. Muchísimas gracias eh, por seguir nuestro espacio desde Canadá, los dominicanos que han tenido pues, que migrar para poder salir. Muchísimas gracias a Sanera Hurtado, Mari Campos, Rosalina Hidalgo, María del Carmen Tejada, Altagracia Vito. Amiga, pues, Linabel Tapia, dice, Pitágora, inmediatamente vemos el programa o comenzamos a compartir. Eh, excelente, muchísimas gracias. Y ahí, pues, Fe, Pepo Fajado, pues, eh, haciendo un, un trabajo, como siempre, promoviendo todo lo que publicamos. Pero bueno, gracias, Pepo, por darle seguimiento a todos y se nos tocó allá. Eh, Robert Méndez nos escribe, por fin están haciendo operativos a los buqueros y a los demás. Oh, Leida Pimentel, de Boston, dice, nos encantó tu artículo de cómo imitar la Sagrada Familia. Publica cosas siempre como esa, tan positiva, dice Lilian Reyes Silverio. Cuántas enseñanzas, me alegra poder tenerlo en el círculo de mis amistades. Bendiciones junto a su familia. Eres de las personas que publica cosas útiles, no solo sanas. Eh, el secretario de, de la Vicaría del Pastoral, el sacerdote Oscar Peña Paredes, mi gran amigo, me escribe, Pitágoras, gracias por esta bonita concepción de la familia, necesitamos comunicadores como tú que valoren la familia, adelante, gracias al padre Oscar Peña por esa, por esa palabra tan linda y por ese mensaje tan hermoso que nos envía, se escucha todo igual aquí. Agradecer a Alexander Niño, dice, eh, la gente en la calle para después ir a enterrarlo. el único problema es que los pendejos nos matan a nosotros. Dice Ana Paulino, lo que pasa es que las autoridades pasan por los lugares, porque ya no le tienen miedo, por ejemplo, en Sánchez, y San Martín, es donde salen. Por aquí, chupe usted y déjeme el cabo, sálvese quien pueda, dice el unisol Paulino, por Dios. Si las mismas autoridades le avisan a los dueños de negocio y cuando han bajado, usted no ha visto cómo estaba Castillo, doctor, el 24 y el 25, y toda la provincia de Duarte, desramada la gente en las calles. Y dice Narciso Rosario, y el cerebro el cerebro se le está quedando en la placenta. Y dice Ross Ross, debieran tirar una bomba para terminar con todas esas lágrimas. Bueno, esas son las cosas que que aparecen por acá. Y rápidamente, señor director, eh, me envían aquí una gente que dice que si el cambio que queríamos era este. el pollo en el PLD a 40, ahora en el PRM a 70, los huevos a 4, ahora a 8, en esta última semana se pusieron a 10. El cemento en el PLD a 210, ahora 350, y en esta última semana 390. Feliz Navidad y dulce cambio, dominicano. Eso me lo mandaron, lo voy a compartir con ustedes, lo voy a mandar, señor director, para que usted se lo ponga ahí un poquitito más. Dice un empleado que el doble de, lo, de los cancelados lo tienen, lo tienen secuestrado. No, señor director. Rápidamente, con lo que dice la prensa para ir con el guión de hoy, que es bastante extenso. ¿verdad? Este listo ya arrestan a un dominicano que voló el diario a Estados Unidos con una lata de tomate llena de cocaína. Ahí sí somos grandes nosotros. Autoridades estadounidenses informaron que hoy lunes arrestaron a un dominicano que llegó al aeropuerto de John Peter Kennedy JFK, en New York, con una lata de tomate llena de 5 libras, 2.2 kilos de cocaína, por un valor de 160 mil dólares. Kater Elian, Rigo Morales, de 26 años, tenía algo más que espagueti con albóndiga en mente cuando los agentes de la oficina de aduana y protección fronteriza, incautaron de su famoso condimento ilegal. Y le decía, pues yo lo que tengo aquí son unos condimentos Y resulta que el hombre llevaba coca y nada más y nada menos que 2.2 kilos. río Morales llegó el 26 de diciembre a Medellín en un vuelo procedente de aquí, de Santo Domingo. O sea, hay que inspeccionar una lata, eso está en el el director se lo encuentra, de que portaba su equipaje con la etiqueta pasta de tomate bella, que resultó entonces ser cocaína. En el estado había ocultado lata de tomate de 5 libras de cocaína en la calle para que alcanzara un precio sobre los 200 mil dólares. El contrabando de drogas ilícitas supone una amenaza significativa para la nación norteamericana. El, es directo, el director de operaciones de la agencia de New York Troy Miller lo dijo y su empleado no va a permitir que nadie entre droga a su país va a tener que cerrar Colombia y a Estados Unidos entero porque toda la droga que se produce en el mundo